Hace poco estuvimos ahora en Sacramento, California. Teníamos una hermosa cruzada evangelística. El primer día vi un varón en la parte de atrás de la multitud. Vi como el Espíritu Santo se posó sobre aquel varón. ¿Cuántos creen que el Señor nos llama por nuestros nombres? ¿eh? ¿Qué conoce aún cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas? El Señor le llama, el varón pasa hacia el frente. Cuando él pasa al frente Pongo mis manos sobre él Y el Señor me muestra una visión Puedo ver el mapa de México Puedo ver el nombre de la ciudad Donde mi visión, mi vista Se introducía Cuando esto ocurre Estaba yo parado al frente de una casa El Señor me muestra el número de la casa El Señor me muestra la calle de aquella casa Mi visión, mi vista Entra en aquel lugar Y veo un hombre postrado yo le pregunto, ¿conoces a esta persona? Él llorando dice, ese es mi padre. ¿Cómo es posible? ¿Usted le conoce? Yo le digo, yo no le conozco, pero mi Dios le conoce. Y yo creo que Dios le puede <música> Óyeme, yo quiero decirte que aquí hay un Dios poderoso. Que el varón me dice si sí, mi padre tiene cáncer No puede levantarse Nadie en México de mi familia Crea Señor yo soy el único cristiano Dije tú sabes qué hoy es día de bendición Porque por medio de ti tu familia Se va a convertir en México Levanta tus manos ahora Seguimos en el servicio, Señor, sigue haciendo cosas maravillosas. Eso fue un día miércoles, ¿verdad? El día jueves estábamos en el auditorio. El primero que llegó al auditorio gritando fue aquel varón. Llegó donde estaba yo y le dijo, hermanos, antes de que comience el culto, te tengo que testificar lo que pasó en la noche de ayer. Yo me fui a mi casa y llamé hasta la ciudad, allí hasta Ciudad de México. Cuando llamé, pues hay una hora de diferencia, ya era más tarde, pero mi madre todavía estaba levantada y te voy a decir por qué. Mi papá no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada, estaba allí tirado en la cama. ¿Qué ocurre? Mi madre viene de visitar a mi hermana. Cuando entra en la casa, va a visitar, va a ver dónde está mi padre, cómo está mi padre, cuando entra en el cuarto. Encuentra que mi padre no está en la cama Ella asustada creyendo que pasó algo Llamó a mi hermano a ver si mi hermano se lo había llevado Pero mi hermano no lo tenía De momento mientras está hablando con mi hermano Por teléfono, escuchó un ruido en la cocina Empezó a casiminar a la cocina Cuando entra en la cocina Encuentra que su esposo Con una escoba Está barriendo el piso de la cocina El señor... La oh, alguien aplaude al poderoso ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora? ahora. Eh. eso, eso, eso, eso, eso, eso, Oh, oh eso, Se eso, eso, eso, de los sordos se abrirá. El coco Aquí, mm, ven, ven, ven, ven hasta aquí, levanta tus manos. Uno quiere pasa por aquí rápidamente. Levanta tus manos al cielo. Aleluya, aleluya, reboshondra. Levanta tus manos al cielo era tienda Señor me ha mostrado el país del Salvador. Mm. Ahí hay un varón tu hermano mm. que tiene principio de Kisters en sus riñones. No le conozco a usted, no conozco a tu hermano, ni conozco a tu vida, pero el Señor conoce a tu vida. Y conoce la de tu familia Y así te dice el Señor Voy a empezar a bendecir a tu familia Primeramente con a Comienzo con tu hermano Te dice el Señor ¿qué me sirve Luego voy a cautivar a tus dos hermanas Dice el Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Estoy viendo un fuego ahora que está entrando por tus hombros. Está pendiente de la allí. ¿Conoces el país del Salvador, hermano? Soy de allá. ¿Eres de allá? Pues tienes familia allá. Tengo mi hermano. Aleluya. ¿Tu hermano está allá? tocó. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres. Tien dos hermanas y una era voz y Agenda. ¿Dónde, ¿Dónde están tus hermanas? Una está en San Francisco y la otra en Las Vegas. Las dos aquí en Estados Unidos. ¿Le sirven al Señor ellas? No. Aleluya. ¿Y tu hermano en El Salvador? Él sirve. Él le sirve al Señor. Pues sabes que tu hermano comienza ahora con una restauración. El Señor va a operar sus riñones. Es más, Dios. Dice el Señor No voy a sanar sus riñones no, se los voy a poner nuevos, Dios, ¡ah, Dios! Eh. Toca ahora alabando, alguien le alguien le alaba, alguien alaba a Cristo, alguien alaba a Cristo, alguien alaba a Cristo Todavía Tu hija, ¿dónde está tu hija? ¿Tienes una hija? Aleluya oh, oh, oh, oh. Uh, Levanta tus manos porque Dios va a contestar Peticiones en este día Aleluya, levanta tus manos allí donde estás ¿Me conoces? ¿Nunca me habías visto? Nunca mm, Levanta tus manos al cielo Dios tiene un precioso ministerio para ti Señor, voy a imponer mis manos sobre ellas Uno, hier venga, por favor Manténle allí paradita, pon tus manos Pon tus manos sobre ella, manténle allí paradita Cierra tus ojos, pueblo, cierra tus ojos Un momento, oh, aleluya, oh, aleluya para vos, anda. Yo quiero que todo el pueblo Que quiera unción nueva en este día Que levante sus manos al cielo Que esté buscando una nueva dimensión en Dios El Señor me dijo, vas a ir a Virginia y vas a hablarle a mi pueblo de la cuarta dimensión. Um, hay una nueva dimensión donde estoy introduciendo a mi pueblo. ¿Cuántos están listos para la nueva dimensión en el Señor? Está pendiente de ella, todo el pueblo con sus ojos cerrados. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, aún antes del mensaje, yo declaro una unción especial, moverse en este lugar. Mm. Estoy viendo en visión Predicando ahora Y en el nombre de Cristo Jesús Señor de lo que tú me has dado Ahora empieza a llenar su vida Y a vos y Ahora empiezas a poner carbón en Ahí está, ahí está Ahí estoy sintiendo el espíritu fluyendo ahora ¡Ah! ¡Oh! Y serra vos socona sandaria babasandaria Oh aleluya Oh el pueblo ahí con sus ojos cerrados Diciéndole dame Señor a mí también ahora Ahora, ahora, ahora, ahora Eso es, eso es, eso es Oh gloria a Jesús, oh gloria a Jesús Oh gloria a Jesús Lo que estás sintiendo ahora es Espíritu Santo Una unción nueva ahora yo declaro sobre tu vida pero levanta tus manos al cielo Empieza a declarar una unción nueva sobre tu vida ahora Dile poderoso lléname ahora Poderoso tócame ahora en el nombre de Jesús Wow, estoy viendo una luz sobre ti ahora Y una luz está cubriendo este lugar mm, Su voz se si oirá Nadie Nadie, nadie, nadie Óyeme bien, óyeme bien Espíritus de maldad, demonios, Satanás Nadie lo detendrá Estoy buscando a dos o tres dos o tres no tienen que ser todos, dos o tres ahora eso que estás sintiendo ahora en tu cuerpo te sientes como en el aire es la unción de dios hoy bien dios ha depositado una unción nueva sobre ti ahora bien a los que dios da de ellos pide el señor te entra y te introduce un nuevo nivel así en tu juventud empieza a buscar del señor como nunca antes porque dios va a usarte cuántos quieren ser usados por el señor él es el Poderoso, el Poderoso, Aleluya. Dale un abrazo allí a tu hija. ¿Estás listo para la bendición del Señor, pueblo? Yo ando buscando a alguien, como decía ahorita, dos o tres que se atrevan a lavar al Señor radicalmente hoy. Del Señor, alaba a Dios, ¿qué pasa? No te oigo, Virginia, no te oigo, dilo más fuerte. ¿Cuántos están listos para ver cosas maravillosas en este día aquí? Mm, estoy sintiendo el Espíritu Santo de una manera especial. Pero tengo palabra de Dios para ti. Tengo que parar aquí, voy a entrar a la palabra. ¿Estás listo para escuchar palabra de Dios? Óigame, qué contento estoy de estar una vez más por aquí. ¿eh? Cuántas caras nuevas en este lugar. El mismo varón, una cara nueva. No te había visto. Qué bendición del Señor. ¿Cuántos, cuántos, de, aquí, cuántos de aquí de la iglesia no me habían conocido antes? Déjenme ver. Aleluya, qué hermoso. Estamos creciendo cada vez más y más. Dale un aplauso al Señor. Para... Para aquellos que no me conocen, déjenme decirles que aquí yo estoy en mi casa hoy. ¿eh? Y estoy contento de estar en mi casa. Oh, Gloria. Muchos años ya tenemos viniendo hasta aquí. Cada vez vemos más y más al Señor moviéndose. Estos tres días no serán la excepción. Vamos creciendo de gloria en gloria De bendición en bendición De victoria en victoria De poder en poder ¿Cuántos están conmigo hoy? Yo siento a Dios en una manera especial Bueno, verdaderamente Hemos tenido un concierto hoy ¿eh? De gratis Ay, ¿eh? cuánto se goza Aleluya eh, Conmigo anda mi amada esposa por aquí Levanta tu mano, mi amor Aleluya La mujer más hermosa del mundo No se me ponga bravo, hermano por favor. Aleluya Gloria a Jesús Gloria al Señor Yo sé que hay hermanos que quieren escucharle cantar Pero vamos a entrar al mensaje Ahora Luego ya va a estar ministrando Conmigo anda este caballero Creo que muchos ya le conocen Estuvo por aquí ministrando tremendamente Me cuenta que el Señor se movió Aleluya Este es mi padre Para aquellos que no lo creyeron en aquel entonces Pues créalo ahora Viste que nos parecemos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 clavado en esa cruz y escarnecido muéveme ver tu pecho tan herido muéveme ver tus afrentas y tu muerte nada tienes que darme Señor no, nada tienes que darme Señor porque te quiera porque aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera y lo mismo que te quiero te quisiera Dios le bendiga La mayoría que me conoce soy sois... Bueno, para los que me conocen Soy su hermano Baez Y para los que no me conocen también Aleluya Pues eh... Bueno, ya ustedes saben Yo soy predicador desde que tenía ¿qué? 13 años Pero antes que andaba con el hijo mío Predicando por todas partes cuando él llegaba Lo presentaban como el hijo del hermano Báez Ese es el hijo del hermano Báez Ahora donde yo llego Me presentan es como el papá de Diony. Pero de una forma o de otra Es necesario que él crezca Y que yo Crezca también Dios le bendiga ¡Aleluya! Mira alguien a tu lado y dile Estamos en fiestas ¿Eh? Estamos en fiesta, no te equivoques No he venido a un culto más No he venido a una campaña más He venido a gozarme en la fiesta espiritual Que mi Dios me tiene preparado ¡Aleluya! Uh. Sin más preámbulo ¿Está listo usted a entrar en la cuarta dimensión? Mm, prepárate porque Dios va a hablar a tu vida en estos tres días Entremos a la palabra del Señor en este momento, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 Oh, aleluya, vamos a considerar el verso 45 al 50 Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias. Gloria al Señor. Mi alma te bendice, Jesús. Eso es. Alábale ahora que Él es bueno. Alábale ahora que Él es bueno. Mm. Adoramos tu nombre, Jesús. ¿Está listo para gozarse en el Señor, pueblo? Nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, eh? Vamos a considerar el versículo 45 Al 50 ¿Lo tienes? Pues quiero que levantes esa Biblia en alto Al cielo que se vea, vamos a ver Araposonda y arbusia Repite conmigo Esta es La palabra del Señor Yo la creo La recibo Y la concibo En el nombre de Jesús Ay, ay, ay, ay, ay Dice así su palabra en el versículo 45. Gloria al Señor. Así también está escrito. ¿Fue hecho quién? El primer, dígalo, primero. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu que, vivificante. Vivificante. vivificante, tenemos dos naturalezas. Número uno, dígalo, viviente. viviente. Número dos, ¿qué cosa? Eso es, está conmigo Dice el versículo 46 Más lo espiritual no es lo primero Sino que Lo animal, luego que Lo espiritual El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre que es el Señor Es del cielo ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales ¿Y cuál el celestial? Tales también que mm. Y así como hemos traído Óyeme bien Como hemos traído la imagen del terrenal traenemos también La imagen del celestial Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción heredará la incorrupción Cierra un momento tus ojos y dale gloria al Señor Diciéndole te doy gloria Gracias anticipadamente Te bendigo porque sé que vas a hablar a mi vida Eso es quiero escuchar a alguien hablando con el Señor ahora Diciéndole, Padre, ahora háblame. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, ahora. Glorifícate, Señor, ahora. Dile, tengo abierto mi corazón para que me hables. Para que lo llenes con tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ay, ay. Ahí está tu perro alabándote, Señor. Dándote gloria y honra, porque creemos que eres verdadero en este lugar. Porque has de hablar Padre, desde el laico hasta el pastor, desde el obrero hasta el nuevo convertido Y te has de manifestar en una manera especial y has de usar en este día mi intelecto para bendición de tu pueblo Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha al cielo Y repite conmigo, estoy listo estoy para la cuarta dimensión Mm, pueden tomar sus asientos en ese día, aleluya, y el que se atreva a darle un aplauso al Señor desde su asiento que lo haga pero con gozo, aleluya, aleluya, y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, eso es, no se me duerma, vamos a ver, en estos tres días vamos a estar hablando acerca de la cuarta dimensión, amén, Mientras estaba orando el Espíritu, pues me urgía hablar acerca de este profundo tema. Yo quiero que usted tome mucha atención en estos tres días, porque Dios va a introducirte en un nivel nuevo. ¿Estás listo, pueblo de Dios? Oh, creemos que el Señor va a empezar a hacer cosas mayores. Creemos en un Dios más que suficiente. Aleluya. Así que vamos a tomar bastante atención para que para que no pase o no me pase como le pasó al pastor verdad que estaba en su iglesia predicando un día un sermón tremendo y pues cuando termina de predicar, él se baja del púlpito, se acaba la predicación, se acaba el culto y uno de sus miembros va donde el pastor y le dice pastor verdaderamente qué inteligente es usted yo con el único hombre que lo pudiera comparar es con Einstein, es más usted es más inteligente que Einstein pastor ¡Wow! ¡Qué bien se sintió el pastor! ¡Oh, gracias, gracias, gracias, gracias! Se fue para su casa muy contento por lo que le había dicho aquel varón, pero se quedó toda la semana pensando, oye, yo más inteligente que Einstein, ¿por qué mi miembro ha dicho esto? Llegó el otro domingo y antes de predicar el mensaje, fue donde el miembro, donde aquella persona que le había dicho y le preguntó, ¿por qué me dijiste que yo era más inteligente que Einstein? El hombre le dijo, bueno, pastor, lo que pasa es que yo leí acerca de Einstein y pues, eh, la biografía de Einstein dice que en toda la tierra Einstein era tan inteligente que en toda la tierra Habían solamente 10 personas que podían entenderlo Pero usted pastor el domingo pasado no lo entendió nadie ¿eh? ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Aleluya! Así que en estos tres días quiero que pongas bastante atención Porque vamos a comer carne ¿eh? ¿Cuántos están listos para comer un buffet espiritual de parte de Dios? ¡Dale ese aplauso a su gloria! ¡Aleluya! Ok, vayamos rápidamente una vez más donde habíamos leído en Primera de Corintio. Ora, bonza, mm, siento tu presencia, Señor. Capítulo 15, veamos una vez más lo que dice el versículo 45. Mm. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es lo primero, sino que, dígalo fuerte, y luego que... Mira a alguien a tu lado Y dile tú eres Un animal No, no, no, no, no. Es no. Una... Ey, lo dice la Biblia ¿eh? Ok La palabra del Señor nos habla acerca de dos naturalezas Alguien diga dos naturalezas Primeramente nos habla acerca de la naturaleza Animal, la naturaleza Terrenal, ok, lo material Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos Lo que está a nuestro alrededor Esa es la naturaleza animal La naturaleza material Ahora bien Dios nos habla acerca De una segunda naturaleza Esta es la naturaleza Celestial, divina Espiritual, así que yo Ahora mismo mientras estoy hablando Estoy viviendo en dos Naturalezas, yo Cuento con cuántas dos naturalezas, cuento con la naturaleza física y cuento con la naturaleza divina, la naturaleza espiritual y la naturaleza terrenal, ok, ahora bien yo sé que nosotros cada uno de nosotros queremos vivir una vida de bendición no estoy equivocado habrá alguien que quiera que no quiera bendición sino destrucción yo creo que no hay nadie en este día aquí verdad que sí. todos queremos vivir una vida de prosperidad una vida de bendición una vida de victoria si ese eres tú levanta tus manos aleluya y di, yo quiero una vida de victoria eso es todos nosotros no queremos enfermedad queremos sanidad verdad no queremos pobreza queremos prosperidad no queremos que nuestros hijos pasen hambre queremos que nuestros hijos estén bien que nuestro matrimonio sea un matrimonio de bendición, un matrimonio de victoria, un matrimonio de poder. ¿Cuántos están conmigo en este día? Ahora bien hay algo bien interesante acerca de cómo alcanzar la bendición Juan el apóstol Juan que es el apóstol más anciano de todo El que llegó hasta el final uno de los apóstoles más sabios de todos los doce apóstoles Juan el gran apóstol en su ancianidad en su vejez escribió la tercera epístola de Juan Y el segundo versículo dice amado yo deseo que seas prosperado Dígalo conmigo Dios, Dios. desea que yo sea Prosperado Dile una vez más prosperado Dios quiere Que yo sea Bendecido, aleluya Cuando hablamos de prosperidad No estamos hablando singular O solamente de lo económico O de tener un carro muy caro O una casa muy buena en la playa, no Cuando hablamos de prosperidad Hablamos de vivir bajo la potencia De Dios, de vivir bajo el propósito De Dios, yo ser La vida de propósito que Dios Me ha enviado, oh dale ese aplauso A la gloria de Dios Aleluya, esa es la verdadera prosperidad Ahora bien, yo tengo que entender Que Dios desea que yo sea prosperado Pero, Juan sigue diciendo Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud lo que tengas salud Ahora bien, el misterio lo desarrolla Juan Cuando termina diciendo Así como prospera tu alma Oh, wow Así que en estos tres días Como dije, vamos a hablar acerca Del mundo espiritual Vamos a hablar acerca de la cuarta dimensión Los psicólogos hablan acerca de las tres dimensiones que nosotros vivimos De lo material diciendo todo lo que se ve, todo lo que se toca, todo lo que se siente es irreal Lo que no se ve, lo que no se siente, lo que no se toca no es real ¿ok? Lo que se toca es lo real Así que los psicólogos dicen que todo lo que usted puede sentir esa es la verdad Lo que no puede sentir o ver esto es mentira en otras palabras el mundo espiritual no existe lo que existe es la materia pero sabes qué? cristo y la psicología de cristo me enseña totalmente lo contrario de lo que enseñan los psicólogos la palabra de dios me enseña que para yo ser un cristiano próspero y de bendición tengo que cambiar mi manera terrenal de pensar y entender que lo físico lo que toco lo que veo no es real dígalo no es real Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo dije No es real lo que yo toco, lo que yo veo, lo que yo siento Lo que es real es aquello que ni veo, ni siento, ni toco Es por eso la fe Hebreos 11 uno. la certeza de qué La convicción de qué Vamos a ver algo aquí rápidamente Yo quiero que usted entienda El contraste del mundo espiritual Y del mundo material Arriba dice las cosas que son No es más que el resultado De qué. De las que no son, aquí a la izquierda puedes ver cómo se hace el regalo. Digamos que este es el ambiente, el mundo espiritual. A la derecha ves el regalo completado. Yo quiero que para que usted entienda, se vaya conmigo a Génesis. En Génesis, en el libro de los principios, encontramos al Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece si nos vamos de viaje para allá? Se agarra de sus asientos y llegamos de viaje. Vamos a ver al Señor, la Biblia dice que Dios está creando el universo, cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea la tierra no existía la tierra, dígalo no había nada. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? El Señor habló las cosas a la existencia. Así que la fe es el motor que mueve las cosas del mundo. Porque Dios dijo, sea la luz cuando no había luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. De momento el Señor mira. Hacia allí un bulto de tierra. De momento el Señor... Tira aliento de vida Aliento en hebreo viene de la palabra neuma Que significa viento Espíritu Espíritu De vida Cuando aquel terreno Cuando aquel bulto de tierra Recibe el aliento de Dios Se levanta el hombre Ahora bien Mi cuerpo vino No del mundo material Quiero que entiendas esto Nosotros no vinimos de la materia Nosotros vinimos del mundo espiritual ¿Por qué? Porque el hombre no existía Pero el hombre salió Del aliento Del espíritu de Dios ¡Oh! Entonces eso quiere decir que si de momento yo voy al médico y el médico me dice, "¿Sabes qué? Tienes cáncer en los pulmones. Y no hay cómo operarlo, solamente te vamos a dar quimioterapia a ver cómo podemos hacer, pero realmente es muy pocas las posibilidades de vida. ¿Qué yo voy a hacer? me voy a ir a llorar porque el médico me dijo que no hay posibilidades para mí me voy a tirar a decirle hermanos olen por mí porque me estoy muriendo no, no, no, no, no, no, yo tengo que entender que cuando la GMC cuando la Ford, cuando la Chevrolet uh, creó el carro último modelo, no solamente creó el carro, tuvo que crear piezas para el carro que iba a ser. después tiró el carro y guardó las piezas cuando la pieza de mi carro se me daña, lo primero que que tengo que hacer es ir donde hicieron, crearon mi carro, voy al autopar y le digo mi carro es GNC, mi carro es tal marca, tal año, esto es lo que le falta, ellos van y buscan la pieza de donde crearon el carro y me la pasa, si mi pulmón está destruido, lo primero que tengo que hacer es llegar al mundo espiritual y buscar mi oh yo no sé si me escuchas el me está siguiendo, me está siguiendo, pero me está siguiendo Vamos a ver algo bien interesante La materia depende ¿De qué cosa? Del resultado ¿En dónde? Grábate eso, la materia Lo que yo veo Lo que yo toco y siento Depende de lo que está pasando en mi mundo espiritual Sea yo creyente o no sea creyente Estoy viviendo en dos mundos Uno espiritual y uno físico Óigame, muchas veces creemos que el, lo espiritual es el resultado de lo físico. Pero no es así, óigame, no es así. Lo físico es el resultado de lo espiritual. Hay muchas personas que están teniendo problemas... ¡Oh, yo siento la unción de Dios! ¡Uh! Problema y problema con el matrimonio. Problema y problema con el esposo. Y lo primero que dicen es: vamos a ver qué vamos a ir al psicólogo. Es lo primero que tenemos que hacer para ver si nuestro matrimonio se arregla. Van al psicólogo los dos y después que salen del psicólogo salen más locos que como entraron. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué? porque no hemos entendido el principio de Dios, yo tengo que contar más con lo que no veo que con lo que estoy viendo óyeme bien, si el médico me dijo estás destruido, si aquel otro me dice tu hijo no sirve para nada tu hijo nunca se va a levantar tu hijo nunca va a ser libre de las drogas ¿qué es lo que yo voy a hacer, yo voy a entrar en mi mundo espiritual, cuando entro en mi mundo espiritual yo tengo que ver las cosas que son como las que no son y las que no son como las que son, entonces ahí es que empiezo no, no, no, ¿sabes qué? mi hijo es un evangelista, mi hijo es una persona de bendición, mi matrimonio es, oh, ser rabosón aquí! oh, ese fuerte aplauso a su gloria oh, rabosa Dilo Señor siento tu gloria entonces la materia depende del resultado en lo espiritual. Ahora el espíritu depende de lo que crees y confieses. Esa es la fe. ¿Y el justo por qué? Vayamos una vez más a lo que nos dice la palabra del Señor aquí donde estamos en 1 Corintios capítulo 15. Mm. Ok, y sigamos viendo lo que dice el versículo 47. Ok, veamos una vez más. Y analicemos una vez más el versículo 45. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma, dígalo, viviente. Oh, alma viviente. Ahora bien, el postrer Adán, ¿qué fue hecho? Dígalo más fuerte. Ok, entonces el primero es hecho alma viviente. Dígalo una vez más, viviente. El segundo es hecho espíritu vivificante. Ahora, Dios nos da la opción, lo que nosotros llamamos el libre albedrío. ¿Me está escuchando? La opción de escoger. ¿Qué yo voy a escoger? Yo tengo que escoger, es más, vamos a verlo aquí para que entiendas mejor lo que estamos hablando en este día. Vamos a ver este hombre, está un poquito flaco, pero no se preocupe. Ok, Dios crea el cuerpo, Ahora bien, cuando Dios crea nuestro cuerpo, Dios crea dos naturalezas en nuestro cuerpo. Primeramente, la naturaleza del alma. ¿ok? Y segundo, la naturaleza del espíritu. Ahora bien, el alma es la parte del hombre Donde se asientan todos nuestros sentimientos ¿ok? En otras palabras, nuestro corazón Cuando la Biblia se refiere al corazón No se está refiriendo a la pompa de carne Que echa sangre, se está refiriendo A nuestra alma, porque en mi alma Se asientan todos los sentimientos De mi vida, la Biblia dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Así que mi corazón, mi alma es engañosa ¿Por qué? Porque en mi alma Habita un virus, un virus que comenzó desde el primer Adán, un virus que se llama pecado. Alguien diga pecado. Ahora viene el pecado, me ha separado de mi naturaleza espiritual. Mi espíritu no peca, el que peca es mi alma. Por eso la Biblia dice: toda alma, esa alma. Ok, entonces mi espíritu es la parte de mi vida que viene de Dios. Es más, váyase conmigo rápidamente. A capítulo 12, versículo 7. Y diga un fuerte gloria a, Dios. gloria a Dios. Ay, ay, ay, yo dije un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Vea lo que dice la Biblia aquí. Eclesiastes 12, 7, ¿lo tienes? Miren lo que dice. Y el polvo vuelve a la tierra. Está hablando cuando el hombre muere, ok. Nosotros que somos polvo... El polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y el espíritu a dónde vuelve? A Dios que dio. qué. Que, que lo dio. Así que Dios me dio su espíritu. Mm, ¿Me estás escuchando? Mi espíritu es la parte divina que está dentro de mí. Aleluya. Por eso es que todas las personas en la tierra, sean indios, sean lo que sean, siempre andan buscando adorar a un Dios. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ellos que aunque ellos nunca hayan sido predicado, hay algo que lo dice. ¿Sabes qué? Existe un ser más grande que tú. Existe un ser mayor que tú y ese ser es Dios tienes que adorar a Dios tienes que adorarle tienes que buscar cómo adorar oh wow entonces empezamos a ver los aztecas adorando a la serpiente adorando al sol adorando cuántas otras cosas empezamos a ver los indígenas tratando de adorar a dioses porque porque el pecado no les deja ver quién es el verdadero Dios pero dentro de ellos hay un espíritu me está siguiendo. Ahora bien, vamos otra vez al mismo punto. Dios nos da la disponibilidad o nos hace elegible para poder tomar una de dos opciones. Vivir conforme a mi alma. Si vivimos... Conforme a nuestra alma Que es vivir conforme a mi alma Conforme a mi alma es vivir conforme A los conceptos de mi corazón Conforme a lo que yo veo Conforme a lo que yo siento Conforme a lo que yo toco Si yo vivo conforme a mi alma La Biblia dice que viviré una vida viviente Dígalo viviente ¿Por qué? Porque mi, oh, yo siento la gloria del Señor. Mi alma es viviente. Ahora, hay una gran diferencia cuando yo vivo en mi espíritu. Yo no vivo una vida viviente. Yo vivo una vida, ¿qué? Viviente, vivificante. Ok, si vivo una vida viviente, esta es una vida viviente. Hermanito, ¿cómo está? Ahí llevando, hermano. Ahí con pruebas, con lucha, Con tribulaciones, con enfermedad Pero aguantándome ahí, aguantándome Llevándome hermano Esa es una vida viviente ¿Qué es una vida vivificante? <risa> Una vida viviente es vivir la vida. Una vida vivificante es dar vida mientras estás viviendo. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando en este día. En otras palabras, si yo vivo una vida vivificante, cuando el doctor me dice, tu hijo tiene un gran soplo en el corazón y es inoperable, hay que hacerle una operación a corazón abierto, entonces yo entro en mi espíritu vivificante y en mi espíritu, Espíritu vivificante yo empiezo a creer la palabra de dios y a declarar que el cuerpo de mi hijo va a crearse un corazón nuevo oh. Entonces mi espíritu empieza a ser un espíritu creativo. ¿Por qué? Porque mi espíritu viene de Dios. Dios es un Dios creativo. Vea rápidamente lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 29. Y no vamos a abundar mucho en esto. Esto es bien profundo, este capítulo. Pero solamente vamos a tocarlo por encimita rápidamente. Hoy oh, diga gloria a Dios. Se está gozando pueblo. Una uh, uh, eh. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice: mm, Wow, wow. Usted está listo. Yo no sé si usted está listo para esto. ¿Está listo? ¿Seguro? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice? Pare. Pense un momento en esto. Dios me conoció. Mm. Mm. el salmista David dice porque tú conoces mi vida aunque lo oculto fui formado mi embrión vieron tus ojos y en tus libros fueron escritos todos mis días sin saltar uno de ellos Jeremías 39 dice porque yo conozco los días que tengo preparado para ti día de bendición y no de maldición, de victoria y no de destrucción para que tengas un futuro de esperanza entonces la Biblia dice que Dios me conoció Veamos lo que sigue diciendo en el versículo 29. A los que antes, dígalo antes, entonces antes de crear el mundo ya Dios me había conocido. También los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó estos también. Y a los que llamó estos también. Y a los que justificó estos también. Que pues diremos a esto si Dios es con nosotros. O oh, dar un aplauso a este Dios Todopoderoso en esta hora. No vamos a entrar en detalle en este versículo, vamos a hablar un poco más a profundo de eso en el día de mañana. Pero yo quiero que usted entienda unos aspectos bien interesantes antes de seguir hacia adelante. La Biblia dice que primeramente Dios me conoció, yo conocí a Dios. Lo primero que tengo que entender es que yo no soy la persona que me veo en el espejo. Ok pueblo, yo no soy el que me estoy viendo, tal vez yo soy más bonito que lo que me... Tal vez usted es más bonita que lo que se ve, no, no se ponga triste. El verdadero yo se encuentra dentro de mí. Ahora bien, el verdadero yo es eterno. Dígalo, eterno. Muchas palabras, se, se confunden muchas veces en esta palabra las personas, porque cuando dicen eterno solamente creen que es que no tiene fin. Pero si usted va al diccionario va a encontrar que algo eterno no tuvo principio, dígalo, no principio ni fin. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces, esto quiere decir que yo no tuve principio ni tendré fin. Mm, tal vez esté diciendo, oye, pero qué teoría rara. Nosotros no somos dioses. Sí, es verdad, nosotros no somos dioses. Pero nuestro espíritu, ¿de dónde vino? Del Espíritu de Dios que no tuvo ni principio ni tendrá fin Para que Dios puso mi espíritu dentro de mí Para que yo pueda vivir conforme al Espíritu Y Romano 8 dice Aquellos que andan conforme al Espíritu No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Oh, Choraba Sarkia. Uh, esto quiere decir que si yo ando conforme a mi espíritu no hay condenación para mí ¿por qué? porque cuando entro a vivir en el espíritu vivificante entonces mi espíritu empieza a crear dentro de mí y empieza a vivificar mi alma mi alma es justificada por medio de la sangre de Cristo y por medio de la fe ya no vivo conforme al pecado sino conforme a la justicia del sacrificio vicario en la cruz del Calvario y su sacrificio significa sanidad significa bendición, significa poder y gloria de Dios uh, pero terminemos termino, o terminamos ya aquí terminamos ya, seguro okay, ok ok ok entonces veamos rápidamente lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13 versículo 12 y estamos ya finalizando por aquí Aleluya, Capítulo 13, versículo 12. Rápido, rápido, rápido, rápido, llegue conmigo. Mm, si lo tiene, diga gloria a, Dios". gloria a Dios. Mira lo que dice allí: Dice, ahora vemos uh, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cómo, cara a cara. Ahora conozco cómo, pero entonces conoceré. Uh, oh. ahora yo no estoy viendo claramente ahora yo solamente estoy viendo en parte, ahora yo conozco parte, pero dice Pablo en el futuro cuando esta carnalidad, esto de corrupción se vista de incorrupción, cuando yo pase completamente después de mi muerte o de la venida de Cristo a una vida en el espíritu yo conoceré como fui conocido, óigame entonces lo que nos está diciendo la Biblia es que en el principio de la creación yo mi espíritu vivía con dios compartía con dios dios puso espíritu de vida en mí para que para que conforme al espíritu y guiado por el espíritu santo yo pueda hacer decisiones que me introduzcan a vivir en el propósito de dios voy a finalizar aquí lo importante el primer concepto de introducirnos en la cuarta dimensión, es que ya usted no esté hablando las cosas que ve, no estés llorando por las cosas que siente, no te sientas frustrado por las cosas que tocas, ¿por qué?, porque la Biblia dice que esto es tan solo pasajero, que esto no va a ningún lugar, Ve lo que dice rápidamente, el último versículo en este día que vamos a tocar Romanos capítulo 8, versículo 24, rapidito, 8 versículo 24, y dice así, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, dígalo no es esperanza, porque a lo que alguno ve para qué esperarlo dice Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo agardamos. Pudiéramos seguir leyendo en la palabra del Señor diferentes versículos que nos dice... ...que lo que nosotros vemos es tan solo pasajero e irreal. Pero lo que no vemos es eterno. Entonces Pablo sigue hablando diciendo nosotros... ...los que militamos en Cristo Jesús no militamos conforme a la carne... ...sino conforme a qué? Al Espíritu. Es por eso que Pablo dice... Esta leve pasajera tribulación. Oye, estamos hablando de un hombre que metieron, lo abofetearon lo apedrearon, lo tuvieron que tirar desde arriba de una gran columna para que se escapase, estamos hablando de un hombre que lo latigaron tanto que casi no se podía mover, que su espalda sangrienta y abierta, estamos hablando de un hombre que le hicieron tantos escarnios, que tenía todo su cuerpo él dice mi cuerpo es la evidencia misma de mi apostolado en Cristo Jesús, un hombre cicatrizado completamente, un hombre que las pasó todas, él dice sabes qué, todo lo que yo he pasado es tan solo una leve tribulación pasajera y no se compara al gran peso de gloria que yo llevo, que yo tengo encima ¡Oh! ¡Oh! y dice Pablo mientras peor la paso más soy glorificado ¿Por qué? esta es la visión de una persona que vive en el espíritu cuando vemos el problema no lo vemos como un problema lo vemos como nuestra próxima bendición Ponte pie en este día y dale ese fuerte aplauso al Señor. ¡Ey! Cuando veo mi enfermedad, no ando por ahí llorando, diciéndole, hermano, me estoy muriendo, ore por mí. Pero ¿para qué voy a orar por ti? Si ya tú estás diciendo que te vas a morir, te estás muriendo. No, no, no, no, no. Yo digo, ¿por qué estás llorando? No, porque te dijeron que estás enfermo. No, hombre, no llores. No llores, que eso es tan solo el primer paso a mi próximo nivel. Dios se va a glorificar en mi vida de tal manera que no solamente me va a sanar de la enfermedad, sino que me va a dar una unción tan grande que todos los que estén enfermos de lo que yo tengo van a ser sanos bajo el poder del Espíritu. ¡Ah! ¡Oh, yo estoy listo para entrar en la cuarta dimensión de Dios! ¿Cuántos están listos para entrar? No te enfoques en tu destrucción, ahora vos anda no te enfoques en tu dificultad o oh vos si quieren vos